¿Ladrón de mandarinas? ¿Ladrón, ¿Ladrón de, de mandarinas? mandarinas? Sí, sí. ¿Cómo estás? bien. Sí, sí. Yo siempre te veo bien. Tío. Esto está muy alto, ¿no? Ahí nos salimos bien. Aquí. Aquí. Ahí. Eso es. Ahí se nos ve, ¿no? Vale. ¿Ladrón, ¿Ladrón de, mandarinas? de mandarinas? Quiero hacerte sí, sí, sí. quizá el mejor sí, sí, sí. regalo que no puedo, puedo hacer, hacer ahora mismo a nadie. Lo <ríe> he descubierto sí, sí, hace bien. poco. Los, los poderes mágicos de una cancilla. Este es mi ritual de Primavera, mi nuevo ritual de Primavera. Es un encantamiento musical que me pasó el de Dioses. Dioses. Dios S.L. Un amigo de Madrid, Dios Sociedad libertad. Yo soy ciudad limitada, me gusta cantar mucho, cantar de puta ¿vale? Y... y uno de esos, de lo que canta, de lo que más me gusta cantar es el de el el la expresión. La expresión, claro, yo soy el disprestizado. Y eso te da superpoderes. Mira, él, era un superhéroe, llevaba el traje de superhéroe, hacía películas. Era un superhéroe. Super ¿Por, por qué? ¿Por, ¿Por qué tenía esos poderes? Porque ¿Por cantaba todos los, los días. Los lo vi en un documental. A Elvin Prelli dice. Lo, lo vi, ¿no? llamándome sincero, se bien, cero. Bien, cero. veía que estaba diciendo bien, la verdad. Dice. no Sí, sí. Decía el tío algo así, ¿no? Pero decía. Yo en mi he cumplido todos mis sueños. Quería hacer películas, he hecho películas quería cantar, de cantar, quería ser un superhéroe. Quería ser un superhéroe. Y dice, ¿y, ¿y por qué he podido hacerlo? Porque he cantado todos los días el ritual el mágico. el Prepper es cantar todos los días canciones además con poderes mágicos muy fuertes. Muy, muy Como por ejemplo, estas esta que te voy a poner ahora, que te mete directamente en la emoción de estar en la gloria. Hay muy pocas canciones que canten a la gloria, que mencionen la palabra la gloria. ¿Recuerdas eso? recuerda alguna que a lo mejor lo transmite, ¿no? Pero. Pero palabra gloria, sí, no, Gloria, estar en la Gloria. Hay una que es Gloria, Gloria, pero no es un nombre en una tía, no es estar en la Gloria. Claro, claro que... Entonces, Entonces, yo he visto si que sí se menciona la palabra Gloria en, de... en algunas canciones iguales. iguales. Los himnos nacionales. Sí. Eh, eh, eh, les enfants de la Juve de Gloire, los días de Gloria. Lo dicen en el himno lo, ruso, en los himnos se menciona sí, la gloria. gloria y en las, las iglesias. iglesias, en las iglesias, las gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios. Dios y patria al no. final. Sí, la patria y la religión, la patria y la religión, el Estado sí, y la religión se sí, han hecho con el concepto de gloria se sí, han apropiado de la gloria. Parece que lo glorioso tiene que ser sí, español sí o católico. ¿Cuándo, ¿Cuándo la tú gloria tú la puedes tener tú directamente? Como el dicho popular, la gloria. Si nada, cualquiera te conquista la gloria. Sí, sí, sí. Sí, pero, pero hay cosas que te sirven para conseguirlo. Sé, como por ejemplo esta canción de El Presley, que se llama American Dream. La voy a bailar. Es el baile de Glorious dance. Pasa que ahí no se va a escuchar la el... no te cercas a escuchar. Pongo hoy. No te la he visto. No te la he visto. Bailarlo para meterse en la emoción. <risa> Esto se ve de un chutazo. Qué esto, bueno, ¿eh? Esto se ve de un chutazo. Llevo cuatro días bailándolo por la mañana. <risa> cuatro días. Solo llevo cuatro días bailándolo por la mañana. Siéntate ahí te voy a contar lo que 21. Siéntate ahí un momento y te voy a contar lo que pasa. Solo llevo cuatro días metiéndome, metiéndome esta vida me gloriosa. Una droga gloriosa. Y he tenido... Y he tenido Momentos totalmente gloriosos, el sábado la un labioso guay, bailando la danza del enseñando, sí, no Yo trataba de mover las caderas como ella, pero no pude, tuve que dejar de bailar, tuve que solo mirarme. Un regalo Nunca te he visto que tengas que pararte. Viento, sí, que de bailar, es muy difícil que alguien me deje de bailar, no es, que deje sin, no, no es que me deje sin aire, me deje sin bailar. O sea, el baile de la diosa me deja sin bailar. Se pone a bailar ella y yo no. tengo que pararme para mirar. Un baile totalmente glorioso. Sábado 8. Pero es que el domingo sí con el gloria y tengo literalmente un momento glorioso. Bailando, también con la diosa igual va a empezar la actuación de, de, del rey mono la actuación aquí el domingo estuvo estuvo divino. y, y le estaban las telas colgadas y entonces estoy contándole a alguien las propiedades mágicas de gloria gloria aleluya American, American Tilo, y el, de, de esta canción y veo a la diosa guay y entonces arrastrado por la música me pongo a jugar con ella y ella se sube en las telas hace hace rabias y se pone a con las telas y empezamos a bailar gloria y gloria que las telas y ya columpiándose como en un columpio celestial Dios, vestida con un velo súper suave y luego las poetitas, totalmente gloriosas, totalmente gloriosas y tenemos un baile a ahora yo estos glóbulos del ácido totalmente gloriosos esta droga musical, este encantamiento musical, es quizá uno de los descubrimientos más importantes que ha hecho la musicomagicología hasta ahora. Te lo pasas, muévalo y cuéntame los resultados. De momento solo la estoy bailando y cantando el gloria, gloria, gloria. Cantando, can ¿no? metiéndote en la emoción de gloria y aleluya. Entonces, esto esta es, la droga, este es mi regalo. Ladrón de mandarina. Para que asciende a los cientos. Sí, me siento un poco más elevado. Que a, que sí, ratito, sí, eh. a que sí, a, sí, ver, sí. a, ver, ¿a que sí, a, a que sí, sí. sí. claro. <risa> Venga, ya Pero cortamos. Buenas tardes, ¿eh?